Yo era más opositor que otra cosa. O sea, cuando yo recién arranco, yo soy opositor por naturaleza. <coughs> Ni sabía nada, pero yo contaba en la oposición. Y un día viene aquí, venía Toto Caratoli y Martocchi, el viejo Martocchi de Francisco, maestro, también, a decirme si quería participar en la lista. Y en un momento se hace una reunión Toto hacía una reunión previa de la Junta Ejecutiva para preparar la Junta porque iba a haber peleas y había un tema de defensa de jurisdicción y una discusión con la Mino con la oposición porque el colegio estaba firmando un convenio con Capital y la oposición se, se lo, lo criticaba el convenio entonces, era como 20. Pero bueno, entonces eh, el martes, cuando esté la reunión, vamos a, a plantear que, que tiene que aprobarse el convenio, que sé qué, y la, la, la moción la va a presentar eh, Marcelo Fábio. Yo que no conocía, recién entrado. Miren, <coughs> me parece que por ahí no soy yo el más indicado para ¿Por qué no soy sé, yo? En realidad no me parece que esté muy bueno el convenio. ¿Por qué es eso? ¿Por esto? ¿Por esto? ¿Por esto? ¿Por esto? ¿Vos sabés que me parece que tenés razón? me Porque yo dije, de acá me voy a mi casa. Me rajan adelante. ¿Vos sabés que me parece que tenés razón? Y cambió la estrategia. Y la estrategia fue hacer una comisión con la, misma, con la oposición para mejorar el convenio, donde sí. yo era el, el interlocutor de la oposición. Cambió la... bueno... Y ahí empezó un poco, creo que al, al año siguiente, o a los dos años, ya me querían poner el presidente. Pero la primera presidencia, para mí fue... Eh, hermosa, hermosa en cuanto a que el objetivo que tenía era de que participara la mayor cantidad de gente en la delegación. Entonces, teníamos un grupo de teatro, un cono. En las jornadas deportivas, por primera vez, La Plata gana la, la copa. Por ahí, no sé. La vez anterior, este, La Plata había sacado el premio tronco que está por ahí. O sea, la peor de todas. Al siguiente año, que yo era... Era como otra, otra.. Había ganas de participar, que creo que se lograba a través de la conducción, ¿no? Y La Plata ganó todo y salió campeón, o sea, de pasar de último a primero. La delegación, las delegaciones, para mí es el semillero. Por eso mi objetivo era que participaran la mayor cantidad de gente posible. Sacábamos premios en los congresos provinciales, incentivamos a la participación de, de contrabajos. Creo que todos tuvimos premios individuales y coordinadores que eran no eran de casualidad, eran porque se, se, se buscaba la, la participación en los trabajos, se incentivaba, se, nos reuníamos, analizábamos la, la dirección que tomaban los trabajos, las ponencias. Entonces era el semillero para que la gente empezara a participar eh, colegialmente. El principal logro que buscaba era la participación, que se llenara de Escribano la, la delegación. eso sí, se, en primer lugar, el tema informático es una seguridad elemental que se viene, no hay forma de detenerlo. En segundo lugar, no hace falta ser un experto en la informática para poder manejar las herramientas informáticas que necesita el escribano. Uno es como si te hablaran de, de, de, de la época de la bicicleta y de repente te dan un auto y vos no sabés cómo funciona el carburador, ni, ni, ni la palanca de cambios, ni nada. Si lo sabés y lo querés aprender, bienvenido, pero no para manejar el auto no necesitas saber todo eso. Bueno, está bueno conocer temas de informática, pero sobre todo lo que tenés que saber es manejar la herramienta. Cuantos más conceptos tengas, mejor. Eh, una de las cosas que está ocurriendo en este momento, eh, en este momento específico de, de la realidad nacional, es que se lo considera el notariado como arcaico, eh, como que, eh, es, que ha quedado relegado en la historia, como que ha quedado en el pasado, como que es un, una herramienta social que ya no sirve, que, que tiene que utilizarse otros me, mecanismos. Por supuesto, es mentira, es, hay mucho para hablar sobre eso. Este, es una cuestión muy interesante para, para charlarla, pero el no eh, meterse en el tema informático del escribano es darle argumentos a los que dicen esas pavadas, pero es darle argumentos para decir no sirve. Y de allí surgen este, esas realidades de, de esas cosas que dicen, como que el blockchain sustituye el del escribano, todas cosas que en realidad no tienen mayor asidero porque los que dicen eso no saben nada de. de, de Notariado. Antes, te va a sorprender esto, pero antes de entrar en Derecho, yo entré en Bellas Artes, en escenografía. Nada, no, me encanta la, la pintura, el dibujo, me encanta, me encanta escribir, me encanta hasta la música, te diría. O sea, yo tengo una veta artística. Razones eh, del destino de la vida hicieron que me impusiera el tener que seguir una, la carrera de Derecho. Lo que pasa es que creo que yo que el tema que agarro me apasiona. Entonces, eh, creo que cualquier cosa que hubiese hecho, lo hubiese agarrado con pasión. Y a mí el Derecho me, me, me apasionó también.